Hoy te voy a dar 7 tips para mantener tu salud tanto física como emocional en estas épocas navideñas. ahora que nos quedamos en casa. Ejercítate. Es importante mantenernos activos ya que movernos es una necesidad natural del cuerpo y también de la mente. Elige una actividad que te guste e incluso que puedas disfrutar de la compañía de alguien. Número 2. Descansa. Es esencial descansar después de hacer ejercicio, pero durante estas vacaciones date tu tiempo, relájate, date a dormir por lo menos 6 horas de corrido, ya que durante este tiempo ocurren eventos importantes para tu bienestar y tu salud. Número 3. Hidrátate. Es normal que en esta época del año olvidemos tomar agua por el cambio de temperatura. Hacen más frío y se nos antojan bebidas calientes como cappuccino, ponche, chocolate caliente. Y para esto te recomiendo tomarte cervales, té sin cafeína, infusiones e incluso caldos como de verduras, de pollo o alguno que sea de tu agarro. Pero nada como el agua. Entonces te recomiendo que tengas una botellita en las habitaciones en las que vayas a estar para estar consumiendo de poquito a poquito un poco de agua y no olvides hidratarte. Número 4. Incluye fibra en tus comidas principales. Las recetas navideñas usualmente están hechas con harinas o ingredientes que nos van a causar pesadez. Puedes seguir disfrutando de estos platillos, pero incluir fibra en tus comidas principales provenientes de las verduras y frutas. La fibra nos ayudará a la digestión, a nuestra salud intestinal, a no sentir pesadez e incluso en esta época donde comemos un poquito más nos beneficiará muchísimo en nuestros niveles de glucosa y colesterol. Número 5. Consume vitaminas. En esta época del año estamos más propensos a enfermarnos, por ello te recomiendo que incrementes el consumo de estas y principalmente te recomiendo que provengas de tus alimentos. La principal fuente de vitaminas y minerales serán nuestras frutas y verduras. Por ello, que sea variada tu alimentación durante esta época. Número 6. Ponte creativo. Realiza actividades que salgan de lo cotidiano, pero que estén dentro de tus posibilidades y manteniéndote seguro. Puedes hacer manualidades, leer un buen libro, ver tu serie favorita, dibujar, hacer un huerto o ponerte una mascarilla. E incluso hacer una receta para compartir en esta época. Y número 7. disfruta. ¿Qué mejor que convivir con las personas que más queremos comer nuestro postre favorito? Pero principalmente no satanizar los alimentos. Está en nosotros que estos nos nutran o ver lo opuesto y que nos hagan daño en vez de hacernos un bien. Y ver simplemente los alimentos tal cual son, alimentos. No frustrarnos y aprender a detectar nuestras señales de hambre y saciedad. De esta manera aprenderemos a tener una buena relación con la comida y disfrutar de estas épocas. Espero te hayan servido estas recomendaciones para estas épocas y simplemente disfrutes de esta época del año con tus seres queridos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video. Bye.